Venga, va, empezamos con tonterías, sí. Chin, chin. ¿Eh? Esto es lo mejor de tener un, un, un, ¿cómo se dice? un, un asiento abatible, también lo puedes bloquear. ¿eh? Tengo aquí la gatita, aquí tenemos a la, a la Blackie, ¿eh? la Blackie, está muy mayorcita, es pues muy buena, la gata más buena del mundo. Abrió los ojos y cuando abrió los ojos lo primero que me vio fue a mí, porque la dejaron a algún cabrón, la dejó tirada para que se muriera. Y yo la oí maullar y la cogí. Y me la puse en la barriga así un poco en la ropa para que tuviera calor, porque era, era nada. Era una cosita, nada. O sea, no recién nacida, pero tendría pocos días. Este, tenía los ojos cerrados. Y los abren a los 12-14 días. O sea, que cero la idea con los ojos cerrados. Pues aquí tenemos a la Blackie. Ya unos 18 años o algo así conmigo. Unos 18 años, ¿eh? se dice pronto. La chiquitaja esta. ¿Eh, guapa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosita? Más bonita. Bueno, pues... Nada, vídeo que no es el título muy bien, creo que voy a llamar en, Empezar en YouTube, en vez de segunda parte que hice la primera parte, voy a decir: ¿Estáis locos? ¿Estáis locos realmente? Espera, que creo que se puede poner la imagen más lejos. Ahí está un poco cerca. Eh, ¿Estáis locos realmente para empezar en YouTube? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, como se suele decir. Estoy bastante hasta, ¿eh? vamos a decir hasta, hay que ser fino en YouTube, hay que intentar no decir tacos, aunque a veces se escapan. Estoy un poquito hasta, ¿vale? Pero bueno, vamos... No sé por dónde tirar. Si tirar a la parte negativa o a la parte positiva. Vamos a tirar a la parte positiva, que, que yo, dentro de lo que cabe, tengo mi pasión con YouTube. Entonces, vamos a la parte positiva. A la parte positiva. Mira, os explico cositas que tengo aquí un poquito, que estoy trabajando un poco con, con eso, con ideas para el canal y tal, ¿vale? Decir que, así, cuando me veis los suscriptores del, del RT3 Fitness... <ríe> que ahora se llama RT3 Fitness, me van a mandar a la M, me van a mandar a la M, porque se subió 18, aunque hablando con los amigos ha salido 28, pero he subió 18 vídeos, eh, subí ayer a las 4 o 5 de la mañana, 18 vídeos del canal RT3, eh, que eran de gimnasio, digamos, y como el canal que ahora se llama RT3 Fitness antes era el de bici, y antes era mundo trail, ¿vale? Eh, eso va muy bien para el vídeo este, para explicaros un poco... Eh, estrategias, estrategias y no hay más, no es que digas ah, es que es, es un chanchullo, es que no hay otra manera, no hay otra manera, ya lo vais a ver cuando lo explique. Eh, estrategias para cuando, por ejemplo, tú tienes un, una temática en un canal y dices, hostia, este canal... Eh, yo tengo dos canales, ¿vale? Tengo cuatro, ¿eh? Tengo cuatro, pero los otros, digamos, no están no decomodados es de alta en AdSense ni nada, son pruebas y son... Tengo cuatro canales, ¿vale? Ni los digo los nombres porque son para pruebas y tal y no los conoce nadie, ¿no? Dos canales más. Entonces, eh, bueno, yo los que tengo conocidos, oficiales, RT3 trail runner que ahora le hemos cambiado el nombre, pero le hemos cambiado pequeña, una pequeña parte del nombre, y RT3 Fitness, ¿vale? Que ahora se llama Fitness, ¿Cómo hemos escogido el nombre de fitness? Pues mira, eso se hace un, un estudio de mercado, ¿vale? O sea, tú lo que haces para escoger el nombre del canal, yo he puesto RT3 porque es un poco mi marca y porque de alguna manera si yo pusiera fitness solo en el canal, pues nadie me conocería. O sea, hay un montón de canales que se llaman fitness, que tienen el nombre de fitness. Entonces tú tienes que ponerle algo que lo diferencie, ¿vale? En este caso, como yo soy más conocido por RT3, Ángel, pero RT3, pues yo qué hago, pues cuando yo creo un canal, intento darle como una huella mía, lógicamente eso es bueno y malo, es decir, si está mal valorado y ven RT3 dirán, yo no quiero ver nada de este tío, y si está bien valorado dirán, ah bueno, pues voy a echarle un ojo, eso es así, ¿vale? Así de claro, para bien y para mal. Entonces, pues le hemos llamado RT3 fines después de estudiar el mercado un poquito, pues... Tú, por ejemplo, miras y dices, a ver, voy a llamarle... Es un canal de, de, de pesas, ¿eh? digamos, de nutrición y, y ejercicio físico, lo que es de musculación, ¿no? Entonces dices, ¿qué le...? Espera, voy a poner aquí, que así veis algo más. Eh, ¿Cómo...? ¿Qué le ponemos al...? Espera, uy, hace contraluz, aquí es donde se ilumina bien. Bueno, pues me, me pongo aquí, que es donde se ilumina bien. Voy a poner esto quieto, porque si no, os estoy mareando con... Y yo para eso tengo aquí un medio trípode colocado, para que esto medio se aguante solo. Entonces, mal, vamos, vale, vale, vale, vale. este trípode es un poco fijo, ¿no? Es de esos... Vale, eh, que me pierdo. Ay, ya no sé qué iba a decir, ya no sé qué iba a decir. Eh, vale, eso, haces un estudio, ¿no? Tú cuando vas a poner el nombre al canal, haces un pequeño estudio. Te coges y pones las palabras que tú quieres buscar, por ejemplo, pones culturismo. Y miras en culturismo, te vas a YouTube y luego... Eh, buscas en YouTube la palabra culturismo, en YouTube, ¿eh? Tres temas, pero luego vas a filtros, eso se hace así. Bueno, da igual, no, no lo explico, sino muy largo de, de, en, en imagen. Bueno, hay un sitio que sale como una especie de ecualizador, cuando tú haces una búsqueda en YouTube sale como una especie de barritas, ¿no? Como un ecualizador, que es el filtrado, es, es la, el filtro fino, digamos, ¿no? Para buscar qué quieres buscar, un canal de más de 15 minutos, de más de una hora de duración, una emisión en directo, ¿qué quieres buscar con la palabra culturismo, ¿vale? Entonces, tú si pones culturismo y no pones ese, ese filtro, no lo tocas, tienes que hacer culturismo, enter, ¿vale? Y te salen zoom, un montón de vídeos que tengan la palabra culturismo, ¿de acuerdo? Pero luego tienes que darle el filtro fino, ¿vale? Y entonces pones canal, canal, ¿vale? A continuación te saldrán todos los canales que tienen el nombre de culturismo en el canal, no en un vídeo, sino en el nombre del canal, ¿vale? Y tú lo que haces es mirar... ¿Cuántos suscriptores tienen esos canales de media? O sea, tú empiezas a mirar y dices ¿Hay algún canal que tenga varios millones de suscriptores con el nombre de culturismo? ¿Hay algún canal que tenga millones de suscriptores con el nombre de culturismo? No conozco ninguno Hay de 300.000, 400, 500.000 Pero no hay ninguno que tenga de 4, ni 5 millones, ni 7 millones, ni 2 millones No he visto ninguno, por lo menos yo, ¿vale? Eh, no he hecho tampoco una cosa de fondo, ¿vale? Si pones, por ejemplo, la palabra musculación Igual, buscas Pones pesas, lo buscas eh, Bodybuilding, buscas qué más, es decir, buscas la palabra nutrición, también la puedes buscar, nutrición, con ese filtrado de nombre del canal, ¿eh? y buscas canales que tengan la palabra nutrición en el nombre del canal, a ver si hay canales que tengan millones de suscriptores con la palabra nutrición, no he encontrado ninguno. ¿vale? Luego buscas que tenga la palabra nutrition en inglés, nutrition o bueno, nutrición, ¿no, eh? nutrición en inglés, y ya, ya son un poco más grandes los canales, ya tienen algo más de, de millones de... Algunos, no, no mucho, pero tienen algo más, ¿vale? Entonces, cuando, ya digo, tú quieres ponerle el nombre a tu canal, lógicamente tienes que hacer... Tienes que guiarte por tu, por tu amor al nombre que quieres ponerle, pero también tienes que guiarte un poco por la realidad del mercado, ¿no? Entonces tienes que mirar qué es lo que hay en el mercado, qué se está moviendo y los canales más grandes, qué palabras tienen en su, en su nombre de canal. Entonces, el que triunfa es fitness. El que más triunfa de todos es fitness. Y si tú, por ejemplo, pones fitness y nutrición, es una, es una, una, muy pocos, ¿vale? En cambio, si tú pones fitness and nutrition, ya hay más, ya hay canales que tienen un poquito más de gente, o sea, más grandes, ¿vale? Entonces, la conclusión es que si tú, por ejemplo, pones la palabra, eh, yo lo, lo pensé, digo, pongo RT3, fitness and nutrition, ¿vale? Lo miré y tal como lo vi, otros canales que tengan fitness and nutrition y, y la cantidad de suscriptores y tal que salía en nombres que tuvieran letras palabras comunes salía peor que si yo ponía solo fitness si yo ponía solo fitness salían canales que solo tenían no voy a hacer propaganda porque hay canales ya muy conocidos que conocéis de que tal fitness tal fitness ¿no? eh, muchos que pone tal y fitness no la palabra fitness bueno pues pues eso es el, el, el nombre que triunfa por lo tanto le hemos llamado rt3 fitness y ya está, nada más, porque ponerle más palabras implicaba eh, complicarlo más, que luego, por ejemplo, cuando la gente tenga que buscar tu canal, pues no ponga RT3 Fitness, yo por ejemplo pongo RT3 Fitness, aunque seas con una S solo, y ya salgo, ¿vale? Más o menos, ahora como está recién cambiado no sale mucho, pero ya sale algo, pero si tú pones RT3 y tienes que poner fitness y nutrición, el que lo tiene que buscar, se vuelve un poco loco y no escribe una palabra tan larga, ¿vale? Entonces, no. Entonces es mejor poner un nombre un poquito más corto, un poquito más corto, en este caso, en este caso, ¿vale? Ahora vamos a poner otro ejemplo, tenemos el otro canal, RT3 Trail runner ¿qué ocurre? Runner estaba muy bien, a mí me gusta, me encanta, que es corredor en inglés, vale, pero tenía un pequeño problema, cuando la gente busca trail running, no busca trail runner, busca trail running, entonces si tú tienes el nombre de runner, no, tiene tanta, tan, no te encuentran tanto, en cambio si tú tienes trail running, te encuentran más, por lo tanto, aprovechando el cambio de, del otro canal fitness y tal, pues lo que he hecho es llamarle RT3 Trail, run, trail Running y como el otro canal tenía vídeos de bici, de mountain bike sobre todo, y ahora ese canal pasa a ser de, de, de musculación, de fitness, ¿qué pasa? que esos vídeos de bici yo los voy a subir en algún lado. Es verdad que antes los había separado para no cansar al, al personal de, de RT3 Style Runner, ¿vale? No los quería cansar, pero la conclusión es que no tengo más canales. Canales grandes que estén ya con los permisos para subir vídeos de más de 15 minutos, que estén monetizados, que, que estén registrados en AdSense, que esté todo verificado, todo ya en orden, eh, ¿me entendéis que puedo hacer emisión en directo? No tengo ninguno, tengo dos, y ya demasiado, demasiado que tengo dos. Entonces, pues bueno, hemos tenido que añadir AMP-BTT, Porque si ponemos IBTT, ya baja la cantidad de gente que te encuentra. Si pones IBTT, entonces hay que poner AMBTT. ¿Vale? Podías poner, no poner el AM y ya está. Pero entonces quedaba raro. RT3 Trail Running BTT. Había que poner el AM, ¿vale? Para que quede I, ¿no? ¿Vale? En inglés. Y ya está, le hemos llamado así. Eso es pequeñas estrategias que hay que hacer. Ya digo, aún así eso no es que funcione bien. Pero para que funcione, menos mal, ¿vale? Luego, mira, para que os hagáis una idea, mirar la cantidad de, de suscriptores que he ganado este mes, fijaros. A ver que lo veo aquí, mira, 9.767, he perdido 8 suscriptores, 8, ¿vale? Esta es la realidad, desde que estamos confinados, el canal iba razonablemente bien, iba razonablemente bien, razonablemente. No es que fuera como un cohete, pero bueno, poco, poquito a poco funcionaba, ¿vale? Eh, hasta que llegó la cuarentena. Llegó la cuarentena, todo el mundo pasó a estar en casa, nadie puede correr, es, como yo al final los deportes que practico y, y enseño, eh, muestro, eh, son deportes de calle, ¿qué ocurre?, que la gente se ha olvidado un poco de buscar vídeos de calle porque no lo va, no, lo va, no va a poder hacer ahora, eh, claro, ahora no puede correr, ¿vale? eh, está prohibido prácticamente en casi todos los países, entonces, pues bueno, la gente no está preocupada por eso. Cuando acabe el confinamiento, estamos por el tema de la pandemia, ¿vale? Entonces cuando acabe el confinamiento, sí que la gente volverá a correr y ya se acordará más del tema y entonces buscará más, haremos directos, pues, eh, exacto, hablando de correr y tal, pero ahora mismo ya ni siquiera hago directos de, de correr porque la gente no está preocupada por el tema de correr. Se puede hacer un directo hablando de otra cosa, pero el de correr específicamente, específicamente de correr, prácticamente no hay mercado ahora mismo de gente que esté pensando en carreras porque no tienen carreras, se las han anulado casi todas o se las han, han traspasado a mí me las han atrasado, las que tenía, dos que tenía, una me la han atrasado y la otra, en más adelante, no, había, no hacía falta atrasarla, ¿vale? Así está la cosa, entonces, pues eso, eh, fijaros que no sé ahora cuántos vídeos he subido este mes pero a pesar de haber subido, vamos a poner de media casi uno diario algo así, casi uno diario, un poco menos, me parece pues he perdido 8 suscriptores. Así está la cosa. Es decir, eh, yo lo he comprobado y si yo no subo vídeos, no pierdo suscriptores. Para que os hagáis una idea. Si yo no subo vídeos, no pierdo suscriptores. ¿Vale? Porque no le llega la notificación a nadie y nadie decide quitar la notificación o borrarse. En cambio, si tú, ahora que la gente está eh, agobiada en casa, que ve que no puede correr, que no puede hacer el deporte que le gusta, encima le llegan vídeos, de algo que ahora mismo no le va a interesar, más la avalancha de toda la gente que está haciendo directo a Mansalva, de rodillo, de tal, pues llega un momento que la gente está pues un poco quemada de recibir tantas notificaciones en el móvil, ¿vale? Entonces, como no, no están por la labor y tal, pues ahora, hoy en día, subir vídeos implica, yo creo, y bastantes compañeros veo que también tienen, pues están también un poco parecidos, ¿vale? Hay de todo, depende del sector en el que estén, pero también están jodidos, jodido es la palabra. Pues eso, hoy en día, en esta situación en cuarentena, casi es peor subir un vídeo de cara a suscriptores. Otra cosa es de cara, pues a que tú vayas subiendo vídeo al canal y llenando el canal y otra, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que es de cara a suscriptores, casi es peor, que mejor. ¿Qué opción hay cuando. Se te borran los suscriptores porque a lo mejor no quieren ver vídeos de ese tema y dicen, no quiero, ya tengo notificaciones de un lado, de esto, de recetas, del otro lado, tengo un montón de notificaciones de todos lados y estoy saturado en el móvil y voy quitando notificaciones, voy quitando vídeos, ¿no? eh, canales. Eh, la opción es subir más, es sencillo, subir más. Tú, por ejemplo, yo no lo he hecho, ¿eh? no lo he hecho, pero subir más, tú dices, bueno, pues voy a subir dos o tres vídeos cada día y entonces muchos te mandarán a tomar viento. Muchos suscriptores tuyos te mandarán a tomar viento porque no aguantarán eso, pero sí que es verdad que dos o tres vídeos diarios al final, yo no lo estoy haciendo, ¿eh? vaya por delante, no lo estoy haciendo, pero eso al final hará que ganes más suscriptores de los que pierdes, pero perderán más suscriptores que si no subes vídeos o subes pocos, eso hay que tenerlo claro. ¿vale? Voy a iluminar esto, que se me ha apagado la pantalla, se ha hecho el protector de pantalla. Eh... Así de claro, ¿vale? Entonces, bueno, eso conviene saberlo. En ciertas épocas, a veces, eh, ya digo, hay, hay un punto en el que si subes poco, normalmente por subir pocos vídeos no se te van a borrar los, los, los suscriptores, pero por subir muchos vídeos vas a cansar. Lo que pasa es que llega un momento en que tú tienes que ver qué quieres hacer. Si te da igual cansar a la gente, que se te borren por, por pesado, eh, pero vas a conseguir nuevos porque al final cada vez que tú subes un vídeo, YouTube te lo ponen recomendados, en principio, te lo ponen recomendados y hay más posibilidades de que alguien que no es suscriptor tuyo te conozca y se y coja ese canal, o sea, ese vídeo lo vea y si le gusta se suscriba, ¿vale? vaya por delante eso bueno, pues así está la situación ahora, ¿vale? por lo menos en esta época, en otra época no tú subes y vas subiendo poco a poco pero van subiendo el canal, pero en esta época está muy fastidiado, depende el tipo de vídeo, por ejemplo, lo que hay ahora en esta época es están mirando recetas de cocina recetas bah, y ejercicios de... de eh, ejercicios sin peso y cositas así en casa, eso es lo que más está triunfando, ¿vale? Todo el mundo está haciendo eso, todo el mundo está haciendo. Yo no lo estoy haciendo porque al final mi canal es de lo que es y yo hago lo que, lo que me gusta, lo que yo quiero. No, digamos, no estoy cambiando según el mercado en plan veleta. Eh, de, debería ser así, bueno, debería ser así, cambiar, pero como yo no soy youtuber, digamos, de vivir de youtube, ahora explicaré más la situación. Eh, pues no lo hago, así de simple. Yo tuviera un canal de millones de suscriptores, pues probablemente viviría de eso exclusivamente y diría, bueno, ¿de qué hay que hacerlo? ¿De esto? Pues de esto, de esto, de esto. Pero en este caso, aunque yo cambiara, lo que va a variar es que voy a ganar 10 euros más al mes. No va a variar nada más, ¿vale? Entonces, a mí, en mi caso, no me vale la pena irme a algo que no me gusta hacer, ¿vale? Hacer un vídeo de algo que no me gusta hacer, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más? Eh... Venga, os paso un poco... Cuatro cositas, los vídeos míos son largos, si no os gusta, pues <ríe> os aguantáis, ya, ya os lo aviso, al final hay que hablar claro, ¿no? Pero los vídeos míos son largos, si no, no puedo explicar las cosas como yo quiero. Entonces, conclusión, pues yo las explico como yo quiero, y hay gente para todo, hay gente que le gusta y gente que no, ¿vale? Eso es la primera cosa que tenéis que aprender. Eh, si a ti te gustan los vídeos cortos, haz los cortos, si te gusta largo, largos, los largos. Siempre habrá gente que te dirá que es muy largo, y siempre habrá gente que te dirá que es muy corto. ¿Vale? Normalmente te dicen que es muy largo, más veces, ¿no? Pero al final tú tienes que hacer lo que tú creas conveniente, porque al final el canal es tuyo, así de claro, ¿vale? Bueno, eh, venga, os enseño, por ejemplo, ¿qué estamos probando? Y así, eh, dejo de hablar y, bueno, dejo de hablar, os enseño un poquito. Mira, estamos con un programilla que se llama BPM, ¿vale? Un programa que se puede bajar en Sotony ¿vale? Se puede bajar, ¿eh? sin problema, en Softonic. Y, y el programa este, digamos, sin, legalmente, ¿eh? sin, sin trapicheo. Y el programa este lo que hace es, es, un, es un DJ virtual, ¿vale? Esto se puede. En ordenadores más antiguos se le podía conectar por el puerto paralelo y tal. Se podían poner cosas para que funcionara, ¿no? para, para digamos, para. Eh, bueno, no sé cómo hubiera funcionado porque no lo he tenido yo de esa manera pero digamos que tienes tu eh, salida de monitor, habría que, no sé, a ver, meter algunos componentes para que tú tuvieras salida de monitor para tú ponerte el auricular y e preparando la música siguiente que vas a poner en el auricular para luego sacarla al máster ya, sacarla fuera, ¿vale? sacarla ya a, a sonar por los altavoces pero yo en este caso no, no tengo esa opción porque los ordenadores normales no tienen varias salidas tienen su salida verde y se acabó, bueno, no puedes, no tienes salida de monitor ¿vale? pero, bueno, está muy bien, porque puedes meter, pues, musiqueta, ¿eh? cañera, hacemos ahora por los altavoces, ¿eh? yo ahora lo que hago, por ejemplo, ejemplo práctico, eh, tengo la música aquí, por un cable está pasada al otro ordenador, aquí dentro hay dos ordenadores, ¿vale? Aquí hay dos ordenadores y lo que hace es pasar, no sé si se verá muy oscuro, probablemente se vea oscuro, no, no sé, hay luz, hay luz. Bueno, pues, de un lado al otro pasa y entonces lo que hago es que el, el otro ordenador está grabando ¿Eh? a ver si se aprecia no sé si lo tenemos montado aquí entrada de audio, vamos a ponérsela aquí a ver si la pilla mira, aquí la tenemos, captura de entrada de audio, vale, esta barra que veis aquí, ¿Eh? esta barra ¿Vale? esta es lo que está captando de este programa que está en otro ordenador estas dos plantillas son de un ordenador y estas dos son del otro, vale y ahora lo que preparamos, que es lo que estamos estudiando, es cómo vamos a quitar un poquito de voz. bajamos que sea un poquillo aquí del, del máster, un poquito, pero deja un poco de musiquilla, yo como ya los vídeos no los voy a monetizar, o sea, me da exactamente lo mismo, me da exactamente lo mismo ahora explicaré más cositas, estoy un poco cabreado con YouTube, eh, ya no lo voy a monetizar, así de claro, entonces mmm, así de claro o sea, me da lo mismo, que lo pille que no lo pille, me da igual, bueno entonces, lo que estamos es eh, bueno, pues que por aquí eh, está grabando el, el audio. Entonces habría que darle a iniciar grabación o iniciar transmisión. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un directo, pues lo que harías aquí es iniciar transmisión, ¿vale? Y si quieres grabación, para grabarlo, y luego en otro momento, en otro momento, ese es el OBS, ¿eh? Se llama Open Broadcaster o algo así. Ahora, yo siempre lo conozco por OBS y ya está. Se llama OBS Studio... Bueno, no me acuerdo el nombre... Es, son las siglas, OBS Studio, ¿vale? Bueno... En resumen, lo que consigues con esto es poner cámaras. Por ejemplo, esta cámara lo que estás cogiendo para la, la pantallita esta, y luego cuando haces un directo, aquí, ¿vale? Reduces, ¿vale? Y esta, por ejemplo, la cámara la pones aquí para que poner una pequeña pantallita, ¿vale? Pones una pantallita, ¿vale? Lo transicionas al otro lado para que se vea allí. Y ahora aquí, por ejemplo, puedes poner. Aquí tengo mi cámara, mi webcam, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que veáis cómo quedaría. ¿Vale? A ver, ¿veis? Entonces ahora, ahora, que aquí no tengo ahora el trípode puesto, va a quedar de la buena, da igual, ¿eh? Ya habéis visto. Esta estaría con un trípode, pero lo tengo ocupándolo con este, ¿vale? Para si pongo la cámara. Bueno, pues aquí lo que tenemos es eso, ¿eh? eh la webcam y ahora le meteríamos otra pantalla. qué pantalla le meteríamos? Pues le meteríamos la cámara esa, ¿vale? Ejemplo, ejemplo práctico, ¿vale? Ejemplo práctico para que veáis un poco eh, cómo funciona el tema de los directos. Qué tenemos una luz indirecta como decía el otro día vale una luz indirecta que la puedes apagar y encender que no la tienes que enfocar directamente para ti pero sí que tienes que ponerla para que te ilumine un poquito ves. ahora hacemos como contraluz y, y la cámara me ve la cara un poco más oscura pero en cuanto cambiamos ¿eh? ya ilumina bien porque no tiene un foco de atrás que le brilla hacia hacia acá a la cámara no hace contraluz y entonces te ilumina bien ves si os fijáis faltaría ponerla un poco más de color pero no me molesto vale pero habría que ponerle un poquito más más de color a la imagen, está un poco blanca. Bueno, pues inversiones, inversiones. Mira, esta cámara son unos 60 a 65 euros, 62 euros. ¿Vale? Una Logitech 922. Es la más buena de las cámaras Logitech que hay de para hacer directos, ¿vale? La más buena que no sea profesional. Ojo, ¿eh? Hay cosas más profesionales, pero para que os hagáis una idea, cuando yo veo al ministro de, de Cantabria, me parece, no me acuerdo quién era, hacía los directos el ministro con esta cámara, o sea, no es, es la más buena de Logitech, casi de... Eh, lógicamente algo que no sea profesional, pero claro, es que tiene que ser webcam, cámaras hay muy buenas, pero webcam ya suelen ser más pequeñas. Esto es otra webcam, que tenemos también, otra, y luego tengo otra aquí. Vale, tenemos aquí buena, otra webcam, ¿eh? Vamos, según vamos mejorando, pues vamos dejando otras relegadas, y el, como el que tiene varias bicis o tiene tal, ¿no? Pues la vas dejando relegada, vas cogiendo las buenas, pero a veces necesitas otras más malitas como esta para... Pasar esta imagen, pasarla aquí, ¿eh? para luego ponerla en un directo, ¿vale? Más cosas. Bueno, luego, por ejemplo, necesitamos un cacharro, un trípode. ¿Por qué? Porque a veces o hay que soportar un móvil, o hay que poner la cámara, por ejemplo, si la pongo en la calle, pues tienes que tener un trípode donde colocarlo. Esto es súper enorme, lo puedes bajar, lo puedes subir. ¿eh? Esto lo aflojas y puedes subir o bajar, ¿vale? Son todas tonterías. Esto es como hidráulico para que cuando mueves... Eh, mueva despacio y no pegue tirones, eh, que se mueva todo despacito, esto, esto como este está fijado, que estoy con la mano izquierda y voy al revés, para que haga el movimiento, es poquito a poco, ¿eh? lleva como una especie de, no sé si lleva alguna silicona, no sé qué lleva dentro, para que el movimiento sea despacio. Precios de cosas, mira, esta cosa, 113 o 103 euros me costó, algo así, que es un rotor de cámara, ¿vale? De vídeo. Esto es una cámara de vídeo, valen algo menos de 100 euros, buscándolas muy baratas, muy baratas, si no más de 100 euros. Cámaras IP, tienes que llevarlas por la red y tienes que llevarlas a un router, os enseño un poco y así vais aprendiendo cosas, ¿vale? A mí me gustan estos vídeos porque explico cosas, ¿vale? No como otros que a veces hacen vídeos y le explican tal y cual y se sientan. Gente de, que de YouTube, ¿cómo empezar a lo mejor en YouTube? Y se sientan. Y no explican nada, iros a la. ¿Me entendéis? No explican nada. A mí me pasa, hay vídeos de nutrición, y vídeos de cosas y dices, pero si no ha explicado nada, solo has dado cuatro vueltas y no ha explicado la realidad de las cosas. Bueno, aquí tenemos la otra, ¿vale? Tenemos nuestra alimentación, 12 voltios, y luego tenemos nuestro cable de red, ¿vale? Cable de red para que pase por IP. Lo metemos para allá y se meten aquí. Tenemos nuestro router Movistar, el, el principal, la fibra óptica que entra ahí. Otra cosa, tenéis que contrarregar fibra óptica, porque si admitís en directo con un mínimo de calidad, necesitáis fibra óptica. Eh, con 100 megas o 30 megas, es ¿sí? suficiente para medio, de, medio decente, pero yo tengo 600, ¿vale? Para que vaya fino, 600. 600 megas de fibra óptica, no es barato, ¿vale? Luego, tenemos el router principal. Fibra óptica entra ahí. De ahí, que es el UNT, nos pasamos al router principal. Entra por aquí, ¿Vale? Y tenemos cuatro salidas de ahí tenemos que conseguir sacar otro router vale para la casa por otro lado tengo arriba un switch y todo el rollo para para los móviles y más cosas y alguna cámara que tengo arriba de vigilancia entonces eh, lo que se hace es que se le saca una señal de los cuatro que permite el router se le saca una y te la llevas aquí vale y vuelve a entrar aquí este router le desactivas de hcp ¿vale? para que las IPs digamos las, las genere este ¿eh? que sea simplemente un puente para que este genere las IPs no las genere este y haya conflicto le cambias la IP 168, 1, 1, la cambias por la 1.2 vale y automáticamente este router ya funciona bien le tiene wifi y si tienes que doble, tener cosas de wifi tiene doble wifi vale y arriba tengo otro router y un switch además bueno entonces todas estas cámaras ahí vamos al medio estas cámaras IP graban muy bien pero necesitan ir por IP, necesitan ir por red, ¿vale? Tienes tu cable de red, que a veces necesita un montón de metros de cable de red, para estar aquí. Entonces aquí está una cámara y aquí está otra. Son las dos cámaras que tenemos aquí en el, en el gimnasio. ¿Para qué? Para cuando yo, por ejemplo, hago aquí ejercicio en el gimnasio y me pongo a hacer aquí eh, press de banca, o lo que sea, esta cámara me esté grabando, ¿vale? Pasamos, ya digo, toda la señal de información por la red, ¿vale? Eh, exacto, entra por aquí, de aquí, ¿cómo, cómo lo pasaba? Eh, bueno, sí, al final, bueno, se junta toda la red y este de aquí lo vuelve a sacar y me lo lleva a mi ordenador, ¿vale? ¿Qué más os puedo explicar de cositas? Bueno, ya está, básicamente es eso. Si tenéis cámaras IP, tiene que ir así, ¿vale? Entonces luego, al final con el explorador y metiendo las contraseñas y todo el rollo, conseguís que se visualice en tu pantalla de ordenador esa cámara IP, ¿Vale? Y luego con el OBS tienes que robar esa pantalla. OBS no es capaz de meter la contraseña automáticamente cuando tú generas una... una captura de, de vídeo, ¿vale? Os explico cómo va. OBS... Voy a ponerme la pantalla aquí para yo ver lo que estoy grabando, ¿vale? En OBS tienes aquí un más, ¿vale? Y cuando haces el más, tú le dices... ¿Eh? Dispositivo de captura de vídeo para coger la webcam, pero en este caso tienes que decirle de otra manera, que lo tengo aquí ya preparado para no tocarlo, tienes que decirle ventana de cámara IP, es aquí, ¿vale? Entonces la ventana de cámara IP ahora está está apagado el explorador y entonces no lo puede coger, pero si no iríamos por Internet Explorer, lo tendríamos ahí, solo va con el Explorer, ojo, aquí tendríamos la ventana de la cámara que estaría grabando y luego la montaríamos aquí, le, a... le activarías ¿eh? el ojo para que estuviera aquí. ¿Eh? En este caso, no tenemos... Eh... He abierto el explorador, por lo tanto no, pero lo que haría es coger una ventana de esta pantalla y metérsela aquí en ventana, y luego tú la montas, la haces... Pues como esto, la haces más grande, más pequeña, lo que tú consideres, ¿vale? Igual que si coges la webcam, ¿eh? la haces más grande o más pequeña, ¿ves? Aquí se puede ver un poquito, ¿eh? Así aprovechamos que tenemos la webcam para que nos vea un poquito cómo estamos grabando, ¿vale? Así se ve un poco toda la idea, ¿vale? Y ya está. Básicamente es eso. Y luego, cuando tienes el tamaño y todo lo que quieres, lo transicionas para que aparezca ahí de la misma manera, ¿vale? Eso sería para hacer un, un directo, ¿vale? Una emisión en directo, un poquito ya, un poquito a fondo, ¿vale? Luego, si, por ejemplo, hacéis, queréis hacer eh, vídeos en los que hagáis eh, entrevistas con la gente... Entonces lo que tenéis que abrir es Skype, ¿vale? Y tiene un follón, no lo voy a entrar ahora por si no sería el vídeo muy largo, aunque sé que hay gente que a lo mejor le gusta aprenderlo bien, pero bueno, os un poquito más por encima y luego investigáis, ¿vale? Hay tutoriales en internet. Eh, necesitáis eh, a ponerle una especie de plugin, ¿vale? Que se llama NDI, ¿vale? Eso se lo tenéis que poner aquí, se llama NDI Source, Mira, lo ¿Veis? no sé si lo apreciáis. Ahí, NDI Source. ¿eh? Esto es para el Gomera, para el Carlos, para el Iván. Los tengo preparados para si yo entrara al directo yo ya tener preparadas sus ventanas, ¿vale? ¿Vale? Y, y esta es la mía, ¿vale? NDI Source Ángel. No sé si se aprecia, pero bueno. Pues el NDI es un plugin que lo que permite es que el OBS sea capaz de capturar la pantalla de Skype, ¿vale? Y entonces tú, cuando quieres que alguien entrevistarlo en directo, lo que necesitas hacer es una llamada que él te llame o tú lo llames por Skype, y lo que haces luego en el OBS es seleccionar la ventana de sky del que está hablando contigo y la ventana de Skype tuya son dos ventanas, esas dos ventanas te las colocas aquí, una y otra las puedes colocar como a ti te guste y puedes meter un montón ¿vale? tiene follón meterle el plugin, tiene su historia, tiene, es complicado Todos son programas legales sin trampichear ni nada ni robar nada ¿vale? tanto el plugin NDI como el sky como el OBS es un programa gratuito Vaya por delante, vale. Luego, si necesitáis editar vídeo, ya los comenté el otro día, que pueden necesitar uno, o dos, varios programas de edición de vídeo, vale. Hay que decir que si es para directos, en realidad con el OBS tienes, no necesitas eh, buscarte la vida. De hecho, podría hacer, eh, se podría, se podrían hacer bastantes apaños con el propio OBS sin comprar, sin comprar. Cómo se dice, programa de edición profesional se podrían hacer bastantes cositas con el OBS no vas a poder ciertas transiciones ni cosas, no las vas a poder hacer pero sí que permitiría trabajar y te ahorrarías dinero, ¿eh? porque los programas de edición profesionales entre 300 y 500 euros por ahí va ¿eh? entonces es una inversión gorda yo casi, aunque cuesta aprenderse el OBS, pero una vez que te lo aprendes te permitía bastante, porque tú tendrías las tomas tendrías las tomas, es verdad que, que tendrías que editar pues con la propia la propia cámara pues editar un poquito el vídeo un poquito y luego pues bueno lo podrías meter aquí que esto te lo grabe iniciar grabación y te podría te podría unir si la vas moviendo y tal podría llegarte a unir una secuencia detrás de otra y crear un vídeo y luego lo subes a youtube se podría hacer ¿eh? o sea trabaja como como un capturador de ventanas sin emitir en directo simplemente grabándolo y luego esa grabación la tienes como un vídeo vale y luego lo subes a youtube lo arrastras a su vida y ya está vale vale ya está eh... la parte esa un poco técnica pues ya está un poco dicha Siempre lo digo, necesitas material, todo es caro. La cámara, esta, pues esta es mala, realmente no es buena, pero esto se acerca a los 200 euros buscando la oferta. Es una Sony y ya se acerca a los 200 euros. Es una inversión muy perdida porque realmente YouTube está pagando dos duros, dos duros. Estamos, Yo creo que muchos YouTube estamos hartos, hartos totalmente. Y bueno, eh, yo por ejemplo, ahora ya haré otro vídeo, ¿vale? Porque tengo que hacer otro vídeo. Pero la única opción que yo veo que queda para que subsista un canal, para que subsista en este caso mi canal, para que te compense, no te compensa nunca como sueldo ni nada, pero para que te compense al menos te pague los gastos. Y a largo plazo te pague la cámara o a largo plazo te pague la luz que gastas. ¿Me entendéis? Que te pague algo es poner eh, miembros del canal. botón unirse. Yo lo voy a hacer ya, lo estoy preparando todo, lo emoji el emoji. Emojis, emojitos digo, ah, las insignias y emojis y tal, los estoy creando, me da un poco de faena, porque los quiero crear, lógicamente, que sean míos, sin, sin robar emoticonos de ningún lado ni nada, que sean generados por mí, ¿vale? Y da un poco de faena, lo estoy haciendo con un programa gratuito que se llama Jim para que sea un programa gratuito, no haya que robar programas, ¿eh? intentando hacerlo todo legal, pues eso, se llama Jim G-I-M-P, es un programa libre, ¿vale? Igual que lo B.S., y con eso puedes generar, pues, GIF y tal. Es un poco laborioso, pero se puede hacer. La faena ¿no? se puede hacer, ¿vale? Y ya está. Y así estamos haciendo, pues, pues toda la historia de, del canal, ¿vale? Y, y bueno, la opción que, que estoy diciendo, eso, mmm, aprovecho para comentarlo. Si alguno se decida entrar en YouTube. Eh, ahora una cosa mala de YouTube es que paga dos duros, paga muy poquito, cada vez va bajando más los ingresos por publicidad y va bajando muchísimo, o sea, muchísimo, ya no va nada, antes podía dar algo, ya hubo canales, no voy a decir nombre de canales, pero ya ha habido canales que abandonaron porque no le salía cuenta y el hombre se puso a trabajar en trabajar en una empresa normal, porque ahora ya tampoco la empresa la habrán echado, pero porque así está la cosa con la, con la pandemia, pero... Pero que es así. O sea, hubo gente con canales de 200, 300 mil suscriptores que no llegaban a poder vivir de YouTube. No llegaban con 200, 300 mil suscriptores. No llegaban a poder vivir de YouTube hace tiempo. O sea, ahora imposible. Ahora ya no vives de YouTube ni con 200, ni 300, ni 400. Mil. 400 mil hablamos, ¿eh? Ojo, ¿eh? No vives de YouTube, ¿eh? O sea, la cosa está realmente jodida. Eh, entonces... Bueno, pues tú tienes que ver si YouTube, lo expliqué la otra vez en otro vídeo, tú tienes que ver si YouTube quiere vivir de ello o quieres que te sirva como plataforma. Si quieres que te sirva como plataforma, que es para lo que lo tengo yo, ¿vale? Pues bueno, pero yo lo que quiero es que al menos no tener gastos, o sea, que al menos no me genere gastos, no sé me entendéis, que al menos me pague, como digo, la electricidad, y no te digo las cámaras que me las paguen en el momento pero al cabo de los meses que me pague al menos la, la inversión de la cámara al cabo de los meses o de los años pero que me la pague con el tiempo pero es que ahora no llega ni a eso no llega ni a eso es muy triste, es muy triste cómo se está poniendo la cosa bueno, total, que valores si estás entrando ahora a ver este vídeo para intentar saber un poco cómo, cómo está la situación no y coger ideas de, de mí de muchos canales que pongan lo de cómo empezar en YouTube eh, revísate bien cuántos suscriptores, que yo ahora no lo sé, sé que con mil suscriptores puedes tener el botón de unirse, con mil puedes, seguro, pero yo tengo uno de 1.300 y tengo el botón de unirse, lo puedo poner, no lo he puesto, pero lo voy a poner, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, contar eso, eh, con 1.300 se puede, tiene el botón de unirse, antes no, ¿eh? antes eran 40, 60.000, 100.000, pero lo han bajado, supongo, porque YouTube ve que si no se le va a borrar la gente, van a abandonar los canales, Todos, todos, así de claro, y, y creo que YouTube ya dice, bueno, vale, pues mira, eh, lo voy a poner esto a ver si con la bolosina esta eh, la gente no se me va de YouTube. y No se van a Instagram o no se van a otro lado, ¿vale? Porque realmente la cosa está jodida, jodida, jodida, ¿vale? Bueno, el botón unirse, lo bueno que tiene es que tú puedes crear varios niveles. lo explico un poco así por encima. Tú puedes crear varios niveles. Lo normal serían como tres niveles, ¿eh? entre 1 y 100 euros. Antes, hace tiempo era 5 euros fijo, pero ahora tú puedes crear varios niveles, desde 1 hasta 100 euros. Así que tienes 1 euro 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 creo que también. Creo que hasta 10 tiene los o 5 y luego pasa a 10. No es siempre de 5 pasa a 10, pero creo que tiene 7 euros también, 7 euros, 6, 7 euros, algo así, y luego ya 10. Luego de 10 creo que pasa a 15. Ya no tienes 12, 13, eso no lo tienes. Creo que pasas a 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y salta a 100. Esos son los saltos que hay de niveles, ¿vale? Eh, bueno, tú pones varios niveles. Varios, sí, niveles de, de suscripción o de, de hacerse miembro a la gente. Voy a bajar un poco el volumen de esto. Y con, y con esa. con esa. Bueno, no voy a entrar para no empezar ahí con, con que se ve mal. Más vale que me veáis a mí medio ahí medio bien. Eh, pues nada, tú le dices que, qué opciones, o sea, qué ventaja le vas a dar a la gente, ¿no? Normalmente entran los emojis, los emojis o insignias, digamos, las primeras insignias, entran las tienes a YouTube y solo tienes que copiarla, o sea, bueno, ya están de hecho, y ya está, cambian de color, conforme el suscriptor lleva el miembro, lleva un mes, pues le dan un color, que lleva dos meses cambia el color de la insignia, cuando tú, por ejemplo, haces un directo, una emisión en directo, o te dejan un comentario en un, en un vídeo, pues yo no lo he tenido, entonces se supone que va así, pero todavía no, no tengo el botón montado y no tengo nadie, entonces no sé cómo funciona exactamente, exactamente, pero bueno, te quedará una insignia y tú verás que esa persona es, es digamos, es como de primera categoría, ¿eh? digamos, está la gente normal y la gente que de alguna manera ayuda al canal con más dinero o menos, ¿no? Pero, pero bueno, y a cambio de un, de un servicio un poco más especial, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, pues es eso, entre 1 y 3 euros lo que se suele dar los canales, lo que suelen dar es eso, las insignias y saludos, y a lo mejor ver algún directo en, en particular o alguna emisión o algún vídeo en particular para los miembros es lo que suelen dar por el primer nivel que suele ser de 1 hasta 5 euros, ¿vale? eh, Luego, eso es un poco lo que yo he visto en canales, ¿vale?, que tienen esa opción. Luego está el nivel de 5 a 10 euros, que bueno, ahí te pueden dar algo más, eh, pues vídeo ya más en exclusiva, o emisiones en directo un poco más, más seguidas, eh, o tomas falsas, te dan unos emojis un poco más buenos, ya un poco generados, o uno, unos, unos gifs ¿no? gif que, que se muevan, y algún dibujito, alguna tontería, que eso depende si es un canal más de críos, pues sí que seguramente le gusta más a la gente, si es un canal más serio, normalmente pues, a ti que más te da que se mueva un dibujito ahí, haga figurita o tal, da un poco igual, ¿no? pero, pero bueno, ahí, ahí, así está la situación. Y ya está, normalmente los canales super grandes, los canales gigantes suelen tener un nivel solo de 5 euros. Un nivel solo de 5 euros es lo que suelen tener, quizá porque lo crearon hace tiempo y no quieren perder sus suscriptores que se borran, que se apuntaron en ese momento. Y si cambian las condiciones, YouTube te los borra, los da de baja. El, el botón unirse funciona eh, en principio de la siguiente manera. Tú le das a unirse, tú verás un vídeo de presentación, que lo tienes que crear, yo de hecho ahora intentaré crear el mío, eh, un vídeo de presentación de qué es lo que vas a ofrecer. Tú le explicas a los posibles suscriptores, posibles miembros del canal, es, digamos de primera, eh, los especiales, vale, los que pagan, eh, tú le explicas qué le vas a ofrecer de ¿vale? una manera clara y tal. Entonces tú pones ese vídeo en YouTube, cuando tú la gente da el botón unirse, dice, vale. Y sales tú, pum, pum, pum, y explicando, mira, tal compañero, vale, pues es unís, os voy a hacer esto, y os voy a comentar, o voy a mandar o voy a poner estos vídeos, o voy a poner los vídeos 24 horas antes, o tal, tal, tal, todo exclusivo para vosotros, ¿no? Cada uno explica por lo que crea que va a hacer, ¿no? Eh, entonces, eh, YouTube lo que te pedirá, en principio, ya digo, como no lo, no lo he hecho te pedirá que le pongas una tarjeta de crédito, ¿vale? Y en esa tarjeta de crédito, si tú te apuntas a un canal, por ejemplo, al precio fijo de 5 euros, que tienen la mayoría de canales, los gigantes de millones de suscriptores suelen tener un nivel de 5 euros, alguno tiene algún nivel más grande o un nivel más pequeño, pero suelen tener el de 5 euros estándar, eh, pues bueno, ahí se ofrecen tales cosas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ofrece que, que te voy a saludar, por ejemplo, hay canales super grandes de millones, que los 5 euros te entra por uno emojis, y algún directo en particular, ¿no? Hablando con los con los miembros y un saludo, ¿no? De vez en cuando te saludan, ¿no? En algún directo, pues no, te nombra ¿no? Pues un poco interponen eso, ¿no? A cambio, cada uno que valore, yo lo veo poco a 5 euros, pero bueno eh, y, y ya está, ¿vale? Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, pues eso, entonces tú cada mes eh, cada mes eh, creo que YouTube te pregunta tengo entendido ¿eh? que youtube te pregunta qué tengo poca pila poca pila bueno pues paramos el vídeo eh, youtube te pregunta si quieres seguir y entonces te renueva ese pago de un euro 5 euros lo que tú has pactado lo que tú hayas dado al botón vale y ya estás me estoy quedando sin batería así que cerramos el vídeo aquí tenía un montón tenía tres cuartos pero estaba mal calculado una carga rápida y, y no ha funcionado mucho vale así que lo dejamos aquí eh, compañeros yo voy a hacer el mío de unirse y el próximo vídeo espero hacer el próximo vídeo y explicar un poquito cómo va el tema pero sí que el que se quiera meter en Youtube eh, cuidado, tener las cosas muy claras si es para vivir, creo que no va a dar no va a dar, no va a dar o sea, si es para vivir, yo ahora aconsejaría no meterse si es para plataforma, para otros negocios diría, vale ahí vale, pero si es para vivir no va, eh. ya digo, tal como han puesto la publicidad ya no va, ya sí que diría no te metas porque no vas a ser un super crack, prácticamente son tres contados los que puedan salir en España, Supercrack, no vas a tener tú la suerte de que sea el super crack. No creo, ¿vale? Tal como está la cosa. Un saludo a todos, un abrazo y seguimos en el ajo. Hasta luego.